Hola, soy Corti y este es el primer especial de In Digital que los estoy llamando en Crisis. Al final es una serie de capítulos especiales de In Digital donde trato de aportar mi granito de arena a la situación actual de, de crisis debido a coronavirus, pero centrando mis esfuerzos desde la perspectiva de negocios digitales y cómo podemos actuar los que tenemos negocios en el canal online ante la crisis económica que se genera con, con todo esto. Eh, no voy a tratar el tema del coronavirus como tal porque no tengo ni idea de, de ese tema. Os recomiendo los episodios de Lo que tú digas, donde Alex Fidalgo entrevista a dos expertos en la materia. Os dejo los enlaces en las notas del podcast. Y también el curso que han publicado desde Tutelus con el doctor Juan Luis Mosqueda, que también explican a fondo el tema para todos aquellos que todavía no estéis informados. Creo que la, el tema es suficientemente grave como para que todos tengamos una mínima información básicamente voy a mantener los episodios normales del podcast eh, los miércoles, como siempre y esos de hecho ya están grabados y, y, y en algunos casos hasta editados y se van a quedar como tal, y los especiales pues saldrán los lunes y o los viernes iré viendo sobre la marcha en función del contenido que vaya pudiendo grabar y demás, y bueno pues iré decidiendo tanto la frecuencia como las temáticas sobre la marcha, así que cualquier feedback que me deis al respecto pues me ayudará a, a generar un mejor contenido y sobre todo responder vuestras, vuestras Preguntas que yo al menos tengo mogollón de ellas y, y voy a tratar de responderlas con estos especiales, pero espero que también podamos responder preguntas que podáis tener vosotros. La idea es tratar temas muy diversos, pues de que, que, que nos afectan en esta situación, no pues desde trabajo en remoto, cómo, cómo mejorar todo esto, sobre todo las empresas que, que no. Tienen experiencia en esta temática, pero también consejos de empresas, de gente que ha gestionado empresas en otras épocas de crisis, experiencias de cómo están afrontando esta situación eh, distintos tipos de empresas en el sector digital, porque es distinto a una empresa de servicios, de una empresa de producto, de un e-commerce y todo este tipo de cosas al final la idea de estos especiales es compartir información desde distintos puntos de vista mm, lo de siempre no es un tema de que se la, se la gente tenga que hacer lo que decimos habrá opiniones para todos los gustos vamos a intentar que sean opiniones muy prácticas y cubriendo todas las perspectivas para que cada cual haga lo que le, inter, lo que le interese Vale. Eh, también es verdad pues, lo de siempre, que al final no hay una única forma buena de, de actuar y se pueden conseguir buenos resultados actuando de distintas formas, así que cada cual que tome las decisiones que considere. Lo que sí que creo es que hace falta más información. Eh, esto nos pilla a pie cambiados o a prácticamente todos. Yo personalmente tengo muchísimas dudas. En Product Hackers tenemos muchísimas dudas. En fotografía de e-commerce tenemos muchísimas dudas. Y un poco compartir eh, eh, la idea es compartir todo esto para ver si entre todos podemos despejar muchas de estas dudas. ¿vale? Yo sé que mi, mi aportación a todo esto es bastante secundaria, Esto, el tema de negocios eh, es secundario ante la crisis de salud que estamos viviendo, pero bueno, como no puedo aportar en, en otro lado, creía adecuado poder aportar para, para todos los que tengáis negocios y tengáis... Eh, preocupaciones también a ese, a ese nivel. Sea como sea, muy importante ser que todos seamos responsables, seguir las indicaciones que nos están dando, evitar salir a la calle para bueno pues para no generar más casos y ser absolutamente muy respetuosos con la, con la situación. Desde mi perspectiva, no es momento de hacer política. Yo siempre paso de hablar de, de esos temas porque, porque no me aportan nada, yo tengo mi, mis ideas, pero creo que con independencia de todo eso, ahora es el momento de acatar órdenes, que no sin rechistar y tratar de ayudar a contener la situación. Cuando todo este pase, pues bueno, pues ya tendremos tiempo de discutir qué otras cosas se podrían haber hecho y sobre todo aprender para futuro porque creo que, que bueno, eh, estas situaciones no vienen solo una vez, vendrán más veces a futuro y todo lo que aprendamos y mejoremos, mejor. Pero lo dicho, ahora cata órdenes y esto ya vendrá después. También aprovecho desde aquí, ya que este es el, el episodio de, de presen, especial de presentación, luego iré entrevistando a gente, será una dinámica un poco distinta, bueno, aprovecho a dar las gracias a todos los profesionales sanitarios que están en primera línea de fuego por, por, porque por todo lo que están haciendo por nosotros y por el país eh, sois unos héroes y un orgullo para todos nosotros, así que muchísima fuerza y muchas gracias por, por ayudarnos a salir de esta, y lo mismo, mucho respeto a todos los que estamos en nuestra casa, no hagamos el gañán y, y, y sobre todo pensando en ayudar a los demás y también a estos profesionales sanitarios que están pasándolo muy mal y no les podemos poner las situación peor. También muchísimas gracias al resto de profesionales que tienen que salir a la calle para mantener los servicios básicos y permitir que sigamos pudiendo comprar en supermercados recibir los pedidos en casa, ir a comprar las farmacias. Y bueno Es mucha gente la que se está arriesgando, a, a, se está poniendo al, al virus pues, para, para permitirnos tener una cierta normalidad. Muchísimas gracias a todos vosotros, que sin vosotros esto sería muchísimo más complicado. Por último, antes de meternos en otros temas, eh, pedir el favor de que todos estemos pendientes de las personas mayores que puedan vivir cerca de, de nosotros y que estén solas, es un colectivo de alto riesgo que encima por lo general tienen menores capacidades digitales, por lo tanto les va a costar más hacer la compra online, además muchos servicios están saturados, así que estemos pendientes de cualquier cosa que necesiten los mayores que vivan cerca de nosotros y extrememos precauciones para no contagiarles, así que nada, eh, darles ayuda pero, pero desde, desde el cuidado, evidentemente en próximos días os iré acercando opiniones y experiencias de otros profesionales eh, tratando de pues bueno, como os decía, de tanto dar recomendaciones para trabajo en remoto pues desde metodologías, herramientas y cualquier tipo de estas cosas, eh, consejos para afrontar la crisis que viene, porque al final todo esto va en una, con una crisis económica, no creo que tan, bueno, se dice que entre dos y seis meses para que superemos todo esto, muy seguramente en menos de cuatro meses no, no vamos a vivir, así que va a ser, va a ser una situación que se alargue y tenemos que estar preparados también es pero que poder traer gente que nos comparta experiencias en crisis anteriores, gente que nos comparta cómo se están organizando en, en sus empresas y, y demás. Eh, al final lo que quiero es generar un contenido que, que pueda aportar valor a gente que tenga dudas de cómo gestionar su negocio en, en esta situación. Así que no os cortéis en darme feedback, preguntarme lo que queráis, mandarme vuestras preguntas o temas que os interesaría que, que tratara, porque la idea es que aporte, aporte valor. Yo me encargaré de buscar las mejores personas para responder a, a esas preguntas, o al menos las mejores que, que yo conozco. Eh, para cualquier cosa me podéis escribir a hola, arroba, en punto digital y también a, a vía Twitter, el canal del podcast es en y a, la p al final de p de podcast y el mío personal es jose1k-net jose net a través de cualquiera de estos canales especialmente el correo electrónico que es fácil de, de gestionar hola, arroba, en punto digital. me podéis dejar feedback para que trate los temas que, que queráis Intentaré que el formato sea más corto que el habitual, habitualmente nos vamos a una hora y pico eh, y aquí voy, vamos a buscar algo mucho más directo en contenido que pueda eh, ser de valor. Eh, lo vamos a grabar en vídeo, por lo tanto seguramente haga lives eh, que anunciaré en las cuentas de Twitter del podcast y la mía personal, que sean cuando correspondan Y luego ese contenido lo publicaremos en el canal de YouTube y también lo integraremos, como os decía, lunes y o viernes como especiales en el, en el podcast Los especiales de esta temática los voy a etiquetar eh, con el hashtag en crisis dentro del, del podcast, en crisis económica por, por decirlo así y de esta forma si alguien no quiere escuchar del tema, que puedo entenderlo estamos todos saturados también pues se los puede pasar perfectamente ¿vale? entonces tendrán una numeración y un, un etiquetado especial para que quien le interesen especialmente que los pueda escuchar, quien escuche todo es genial y quien se los quiera saltar, perfecto también, esto la idea es que os aporte valor si no, pues para qué ¿vale? el nivel de edición también será muy bajo eh, muy distinto al del podcast, la idea es traer contenido de forma rápida, eh, muy directos con los temas que vamos a tratar y sobre todo evitar cualquier tipo de frivolidad. No quiero ni, ni hacer presentaciones ni nada. Cualquier info estará en las notas del, del episodio, pero vamos a intentar no, no hablar nada más que de, de los temas y ser muy, pues, muy directos con, con todo esto hoy eh, además de contaros eh, esto que vamos a hacer para que no os sorprenda cuando cuando lo vayáis viendo los, los especiales pues quería comentaros también pues como como estoy enfrentándome yo desde el punto de vista de los negocios que, que gestiona esta situación por un lado en, en Product hackers somos cuatro socios entonces eh, esa toma de decisión pues ha sido de las cosas que han ido pasada ha ido siendo consensuada que también ayuda no todo el mundo tiene tiene socios y por lo tanto no tiene dónde apoyarse la toma de decisiones. Luego también eh, en nuestro caso era relativamente fácil porque en que hacemos el remoto, salvo los lunes que nos veíamos todos los caras el resto de la semana, cada uno podía decidir si iba o no a la oficina, por lo tanto lo único que hemos hecho ahora es que todo el mundo está en, en remoto, pero ya teníamos las herramientas, los canales y un poco la metodología instaurada. Nosotros utilizamos Slack para comunicación eh, y ya están todos los canales creados y los flujos de comunicación más o menos eh, habituales. Usamos Notion como herramienta de gestión documental para documentar todos los procesos y las cosas de, de la empresa y utilizamos también eh, Google Drive porque usamos Google, Google Apps para la parte de correo y en Drive hay muchísimos más eh, documentos. Ahora con esta situación hemos añadido WhatsApp, estamos usando el canal de, de WhatsApp que tenemos con, con toda la gente de la empresa de una forma más eh, más constante pues para, para, para hablar de la situación desde un punto de vista que no sea tan, eh, eh, tan profesional, por decirlo así, entonces aquí estamos eh, compartiendo otra serie de cosas. Y alguna otra herramienta de, de comunicación. Lo que realmente nos cambia es eso. Cara, estamos todos en remoto y, pues bueno, que los lunes nos veíamos todas las caras en la oficina y ahora lo cambiaremos por una videoconferencia todos juntos pues para contarnos la semana. Tenemos que ir viendo dinámicas y si hacemos algo que, que funcione y nos sirva, lo compartiremos también. Estamos viendo que, evidentemente, que comercialmente nos, nos va a afectar. Eh, como poco, toda la actividad comercial de próximas semanas reuniones y demás, eh, nos la han cancelado. Se está moviendo o, o intentaremos hacer cosas en remoto. Pero vamos, eh, preveemos que van a ser unos meses duros. En el caso de fotografía e-commerce es, es distinto porque es un negocio que tiene una parte física importante. Y aquí cambia, cambia distinto. Pero vamos, no seré yo el que os cuente esto. En, ahora doy paso, enseguida en escucharéis o veréis, dependiendo de dónde estéis siguiendo esto, a Monse de Fotografía e-commerce, que, que contará un poco cómo lo están abordando ellos. Pues eh, dependiendo del departamento, eh, nos hemos adaptado de una forma u otra la parte de oficina ha sido muy fácil, puesto que, bueno, oficina es comercial, eh, soy yo. Yo siempre teletrabajo en cualquier lado, entonces me resulta eh, muy fácil. La parte comercial, como todas las herramientas que tienen son de cloud, simplemente con cambiarse y tener las contraseñas de los sitios eh, es suficiente. La parte compleja ha sido más retoque, porque retoque son puestos que, que requieren... Eh, requieren de estar en la oficina físicamente puesto que hacían ellos el, la parte de revelado de color que es un proceso que nosotros hacemos bueno y que se hace para comprobar que el color de las imágenes sea eh, fiel a la realidad entonces para eso necesitas eh, tener acceso a la mercancía y eh, y tener eh, unos medios técnicos como una pantalla bien calibrada una luz blanca para poder hacer ese chequeo de color eh, pensando en cómo lo podríamos hacer eh, básicamente los, los fotógrafos van a hacer este revelado de color y eh, los retocadores de esta forma entonces se pueden desvincular 100% de la oficina y así trabajar desde casa eh, los fotógrafos son los únicos que están yendo a la oficina actualmente eh, son los que lo tienen completamente más difícil puesto que necesitan toda la parte de de mercancía y todo el estudio en sí mismo para poder hacer las fotografías. Sin embargo, lo que se ha hecho es delimitar su horario a un horario bastante eh, un poco más eh, disminuido, eh, quitando esa hora de comer, que ya no la necesitan tanto, y entrando un poco antes, saliendo un poco antes, eh, para intentar estar el mínimo tiempo posible y que así también se adapte la mensajería. Así que simplemente de las nueve personas que somos actualmente, están yendo dos físicamente a la oficina y todo el mundo está teletrabajando. Eh, luego a la hora de, re, eh, de poder todos compartir los mismos archivos, de que los fotógrafos puedan hacer sus fotos, que a los retocadores les llegue y todo sea de una forma fluida, no haya tener, no tengamos que estar haciendo Wi transfer de un lado para el otro, que sería muy desordenado. Estamos trabajando igual que estamos eh, trabajando en la oficina, que es eh, con un disco en remoto. Simplemente que la oficina eh, teníamos el NAS que se llama, es un disco de, en nuestro caso es cuatro bahías que son cuatro espacios eh, que se conectaba uno por red, entonces he habilitado el acceso vía remoto que simplemente lo que cambia es que en vez de por cable puedas conectarte a través de wifi y entonces todo el mundo tiene acceso a todo el material, a, digamos a, a la a la jerarquía de archivos que tenemos en la propia oficina. Entonces, a la hora de coger los datos y dejarlos y, y demás, está siendo exactamente igual, simplemente que eh, a, todo a raíz de, de web en vez de en local. ¿no? Esto es un sistema que teníamos ya montado porque lo utilizábamos para hacer backups y la verdad es que nos ha venido muy bien para esta ocasión y que no sea un, un drama. Sobre cómo hemos notado desde fotografía y e-commerce todo el tema del coronavirus, lo hemos notado desde el principio, con cuando empezó en China, puesto que a los clientes se les empezaba a retrasar la mercancía. Eh, ahí ya lo empezamos a notar, que el, nuestros, los... los eh, la mercancía que nos tenía que llegar a nosotros, o no nos llega, o sea, o no nos llegaba, o nos llegaba más tarde. Entonces ahí lo empezamos a notar. Luego, cuando se extendió a Italia, también nuestros clientes nos contaban que, que comercialmente sus, sus comerciales no estaban pudiendo salir a la calle y estaban teniendo auténticos dramas de cara a vender la mercancía, y eso les hacía apretarse un poquito más el presupuesto que nos tocaba a nosotros para lo que sean campañas de, de marketing en redes sociales y demás y ya por último lo que se está, lo que hemos notado muchísimo es eh, toda la parte cuando ha llegado ya a España eh, pues trabajamos con algunos centros comerciales, eh, los que estábamos haciendo fotografías para productos para unas campañas muy concretas que iban a lanzar dentro del centro comercial para sus multimarcas y eh, desde el, eh, que se dijo que en, el, en centros comerciales no podían abrir o más bien no podía estar la gente aglutinada ahí eh, nos han parado directamente la producción eh, estando el trabajo a medias eh, y no, no, no lo podemos entregar y luego también lo hemos notado mucho en sesiones con, con modelo o gente externa que tenga que venir al estudio, pues eh, modelos a los que les han puesto en cuarentena, eh, gente que no quería venir y demás. Entonces todo lo que tiene que ver con eh, mmm, gente nos estaba costando muy bien. Eh, estamos siguiendo operando ahora mismo, eh, pero solo con mercancía que nos mandan y solo eh, en, trabajando nosotros con los dos fotógrafos eh, que actualmente tenemos y la chica eh, Gema, la, la parte de nuestro departamento de producción, que llega, lo saca, lo categoriza y se va a casa y sigue eh, trabajando por teletrabajo. Y por ahora eso es todo, pero vamos, intuimos que nos afectará en, en mucho, mucho más. Bueno, seguimos con, con otros temas. Bueno, el, el martes el, ha dicho el gobierno que va a tomar eh, nuevas medidas económicas, estaremos atentos y compartiremos cuando corresponda. Yo espero que, que vengan me, medidas importantes, lo que desearía, no, no estoy seguro que pase. De hecho, tengo poca confianza en, en, en este tipo de, de cosas, pero esperemos que venga algo porque si no, bueno, va a haber mucha pequeña empresa que va a sufrir mucho. Por ahora, lo que sabemos es que se permite el aplazamiento de impuestos, IRPF, IVA y impuestos de sociedades, durante seis meses y sin intereses. Hasta 30.000 euros por empresa y solo para empresas que facturen menos de 6 millones. Como poco, eh, recomendación a todos los que tengáis una empresa que vayáis hablando esto con vuestra gestoría para que podáis avanzar todo, todo lo que podáis. Al final, todo lo que sea ahora, eh, tener más recursos para enfrentarnos a pagos y tener un poquito más de caja para la que nos viene encima, nos va a venir muy bien. Y lo dicho, esperamos que el martes haya medidas más contundentes. Yo creo que hace falta pues, bueno, medidas como lo de los alemanes, que en Alemania ya han dado líneas de, de crédito sin avales a las empresas para que afronten la situación, o incluso como en Italia, que, que se ha cancelado el pago de, de hipotecas y demás. Nos hacen falta tanto medidas económicas para para particulares para, la, para que como personas podamos subsistir en esta situación, sobre todo especialmente eh, aquellos freelance y gente que tienen empresas familiares y que se pueden ver extremadamente eh, afectados. Y también hacen falta medidas para empresas pequeñas y medianas para que puedan sobrevivir eh, la situación y sobre todo que, que no se generen muchísimos despidos. Eh, comentaba Samuel Gil eh, hoy que grabó esto en Twitter, que bueno, que la responsabilidad que tenemos todos son dos. La primera es hacer caso a las autoridades y no salir a la calle y evitar contagiarnos. Y la segunda que en la medida de lo posible que todos contribuyamos a que, que siga la, la, la economía un poco como, como hasta ahora, ¿no? Que sigamos consumiendo en la medida de lo posible y sigamos sobre todo ayudando a aquellos que más lo, lo necesitan. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Lo que pasa que, que no todas las empresas están igual de, de preparadas. Veremos qué medidas... Eh, se van tomando también, por suerte, la gente está siendo muy solidaria y se están compartiendo un montón de recursos. En las notas del, de, de este episodio especial os dejo los, los enlaces, a algunas cosas que os voy a comentar, aunque hay muchísimas más, podéis ir buscando. Por ejemplo, Universidad de E-commerce ha compartido sus cursos gratis eh, de gestión de e-commerce. Eh, la gente de ISDI, por ejemplo, eh, que es una escuela de negocios, ha ofrecido su tecnología y conocimiento para ayudar a otros organismos educativos a mantener su actividad en remoto, lo cual también es de agradecer y cualquier eh, organismo educativo que necesita ayuda pues puede, puede recurrir a ellos vale el otro día por ejemplo la gente de Basecamp, que es eh, un software de gestión de, de proyectos y que además sus fundadores han escrito varios libros bastante conocidos en el mundo de las startups en concreto el libro de remote pues bueno están eh, ofreciendo el reembolso de a la gente que compre el libro también una, una, una iniciativa muy interesante por ejemplo, la gente de Microsoft está ofreciendo ahora mismo seis meses gratuitos de Teams, que es su, su plataforma para trabajo en remoto para ayudar con esta situación. También es de agradecer las grandes empresas que se están sumando y ofreciendo eh, recursos para todo esto. Eh, la gente de Tutelus, por ejemplo, ha ofrecido institutos y colegios contenido de secundaria eh, gratuito. También os dejo ahí el enlace y, y muchas gracias a los chicos de Tutelus por porque este tipo de cosas suman por ejemplo Samuel Gil que ya lo he mencionado pues en, en su última Suma Positiva que es su, su newsletter que sale todos los sábados en la última dejaba consejos para startups de cómo afrontar esta crisis, eh, también os dejo el enlace porque como poco es un buen punto de partida y bueno, muchísimo más, creo por lo que he leído por Twitter que Jaime Novoa andaba haciendo un recopilatorio más en profundidad con información de, de qué están haciendo startups y empresas para ayudar con, con esta situación y el lunes lo publicará o sea que esto lo mi idea es a publicar domingo por la tarde, el lunes por la mañana o estará a punto de salir la newsletter de, de Jaime o ya habrá salido, o sea como sea en .es, que es la, la newsletter de Jaime Novoa, viene un especial con todo esto por si alguien tiene interés. Luego, la crisis nos pillará de distinta forma por sectores. Por ejemplo, Héctor, Ma Héctor Maynard de Football Emotion compartía esta mañana algunas noticias en Twitter que mostraban cómo el e-commerce italiano ha crecido un 80% desde que empezó la crisis del coronavirus. Y de hecho, en España, cuando te vas a hacer compra en supermercado online, están to prácticamente todas las franjas eh, pedidas. La gente que come fruta, por ejemplo, ha dicho que, que ellos han notado un, un incremento importante de, de los pedidos. Es decir, el e-commerce e va a ser uno de los sectores muy seguramente que se va a ver... Eh, eh, beneficiado por, por los pedidos online siempre y cuando lo sirvan productos pues, bueno, de, de primera necesidad y que tengan stock, porque también hay algunos que han tenido problemas con, con el, el tema de los stocks que viene, vienen de, de China sea como sea, eh, habrá sectores que les venga mejor la situación, sectores que, viene, que les venga peor, pero es un momento de que todos seamos solidarios y los que estamos en sectores que puedan ir mejor o que tengamos un poquito más de capacidad económica, que por favor yo creo que tenemos que ayudar a sectores desfavorecidos eh, ahora con la cuarentena, evidentemente tiene más sentido que compremos online, pero en cuanto normalicemos un poco la situación, vamos, mi recomendación que todo el mundo apoye más que nunca el comercio local, pequeños negocios y negocios familiares, que son los que van a ser más afectados, también los que siempre suelen ir un poquito más al límite y esto puede generar muchos dramas familiares. Pongamos nuestro granito de arena a cambiar la situación. Ha habido gente, por ejemplo, que, que recomendaba que, que, bueno, ahora que te vas a ahorrar, pues yo qué sé, por pues los cafés o un montón de cosas que vas a ir ahorrando al estar en casa, pues que luego lo, lo vayas dejando en una huchita y, y que eso lo, lo, genere, vamos, lo tengamos ahí listo para gastarlo en cuanto se normalice la situación en los negocios en los que lo hubiéramos dejado en, en su momento. También recomendación en la medida de lo posible, oye, pues si podéis seguir manteniendo y seguir pagando a la, pues a la gente que os, que os limpia en casa, oficina o a las personas más desfavorecidas que tra, trabajan para nosotros, pues creo que, que la sociedad lo, lo va a ayudar you <laughs> próximos días voy a hacer entrevistas que entremos en profundidad en, en algunos temas eh, iremos profundizando, lo dicho dejadme cualquier feedback y, y trataré los temas que, que me vayáis diciendo si no voy a ir tratando, al menos los que yo tengo interés en conocer en profundidad para, para gestionar mejor y cada entrevista la voy a acabar con una parte un poquito personal eh, que vaya alineada pues, con, con el tema de la cuarentena, ¿no? de cómo pasar mejor la cu cuarentena, que estamos todos viviendo en, en casa y, y qué aprendizaje estamos sacando vale voy a hacer una serie de preguntas que me aplico a mí mismo y, y la primera es que nos recomiendan una película o serie para ver yo, por ejemplo, estoy viendo estos últimos días Picard, que es la serie de, de Star Trek Nueva Generación, ¿vale? El personaje de Picard, pues unos añitos después, que está en Amazon Prime. Me está siendo muy entretenido y una serie de ciencia ficción, mundo galáctico, eh, bastante interesante. Muy en rollo con las últimas películas de Star Trek, para mi gusto, muy, muy, muy, muy recomendable. También voy a pedir que nos recomienden un libro. Yo, en este caso, recomiendo El Color de la Magia, que es el primer libro de, de Mundo Disco, que me lo leí hace muchísimo tiempo y me lo he leído recientemente, o sea, me lo he vuelto a, en este caso a escuchar en audible ya que están poniendo todos los libros de Mundo Disco también voy a pedir que nos recomienden un podcast en este caso yo recomiendo Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago, lo he recomendado varias veces y lo hemos tenido a Jaime en el, en el podcast, para mí Kaizen es el mix perfecto entre aprender y entretenerse o sea que, que es un, un buen mix y bueno, un, rutinas que estemos haciendo en casa para sobrellevarlo todo mejor yo en mi caso me he puesto a hacer una horita de elíptica al día para hacer algo de cardio y flexiones y TRX para hacer algo de, de ejercicio y movernos pasamos de movernos poco porque tampoco que no me vamos mucho a, a estar totalmente en casa y esto hay que paliarlo de alguna forma y luego también estoy aprovechando a practicar mis dotes para hacer panes y postres sin gluten para, para mi celíaca favorita pues para que me aguante un poquito mejor ya que vamos a pasar muchas horas juntos en, en casa y esto es todo eh, lo dicho, vamos a mantener estos especiales muy rapiditos Cualquier tema que querés que tratemos, me escribís a hola arroba, en punto digital. También me podéis escribir por Twitter al Twitter del programa en digitalp o al mío propio que es joseca, jose, bajo net Me escribís y e iremos tratando temas. Próximos episodios, espero tratar mejoras o consejos de trabajo en remoto y también algunos consejos para, para que las empresas afrontemos mejor esta situación. Sin más, me despido y muchas gracias por escucharme.